pues ya corre el río por en medio de, de lo que era el azul ya bueno ha desaparecido gran parte de la estructura todavía tenemos que mirar aquí abajo en la base hay ferralla enterrada y bueno hay seguramente más hormigón ahora estamos haciendo una base de trabajo aquí en la base del azul para poder también ver por aquí Cómo se puede progresar en la eliminación. Aquí vamos a llegar eliminando sillares... Hasta, ...hasta donde está la, la... hasta esta piedra de aquí, de la base... ...donde está la ferralla, donde está aquí la viga. de aquí hacia la margen derecha... Pues ...vamos a desmontar toda esta parte de aquí con el chopo este, este chopo pues bueno no, tampoco vamos a hacer que se caiga pero, pero bueno este pues tiene, tiene un poco los días contados ¿no? pues porque está metido dentro de la sección está muy metido hacia el cauce es el que vamos a mantener desde luego porque ya a partir de aquí ya no vamos a tocar la estructura pues va a ser este otro